Bienvenidos y bienvenidas ingresantes estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús. En este video los y las invitamos a recorrer el campus virtual de nuestra universidad. El primer paso será colocar en el navegador campus.unla.edu.ar Aparecerá esta notificación, luego de leerla podemos cerrarla y luego haremos un clic en el botón ingresar en esta pantalla nos solicitarán nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña si por alguna razón la hemos olvidado simplemente hacemos un clic en este link completamos la información que nos solicita y recibiremos en nuestro mail una nueva contraseña una vez dentro del campus Encontraremos todas las aulas en las cuales estamos matriculados. Elegimos la materia, en este caso voy a entrar al aula de métodos y técnicas para los estudios universitarios. Dentro del aula observaremos que algunas secciones se repiten en las aulas de todas las materias. Por ejemplo, en el panel lateral izquierdo observamos la sección tutoriales. En esta sección podremos acceder a muchos tutoriales que nos indicarán por ejemplo cómo poner una foto de perfil cómo subir una tarea cómo responder y participar de un foro más abajo encontramos el botón tutorías que está pensado tanto para docentes como para estudiantes este botón deben tenerlo presente si tienen alguna dificultad para hacer uso de la plataforma más abajo problemas con la plataforma Aquí podemos comunicarnos directamente con los administradores del campus, quienes podrán ayudarlos en caso de alguna dificultad con el uso técnico de la plataforma. Más arriba encontramos una barra con distintas secciones, que también se repetirán en todas las aulas en las cuales ustedes naveguen. Una de ellas es la sección Ayuda. En esta sección encuentran el contacto con la carrera que ustedes están cursando. Nuevamente, la sección de videos tutoriales. En la sección recursos didácticos encontrarán recomendaciones de comportamiento. Es importante que ustedes se apropien de este material, ya que les dará las primeras indicaciones para utilizar el campus virtual desde el rol de estudiantes virtuales. Por último, la biblioteca también tiene su menú desplegable. Aquí encontrarán información para poder asociarse a la biblioteca y hacer uso de de sus recursos, tanto electrónicos, digitales como analógicos. Podrán observar que en este caso, el aula está organizada en pestañas. Cada una de estas pestañas será habilitada periódicamente por sus docentes y en cada una de estas pestañas encontrarán material de lectura, foros de consultas para que puedan allí dejar todas sus dudas y comentarios, las actividades propuestas por el docente y otros recursos para que puedan desarrollar su cursada. Les deseamos todo lo mejor para este nuevo proyecto que están iniciando y recuerden que ante la menor duda pueden comunicarse a través de los canales que le hemos señalado.